Araba, señora López de Arroyo, ¿qué tal? Egunon, don Egunon, es que de casco. Bueno, tal día como hoy, hace 47 años, los trabajadores de Vitoria preparaban asambleas, la de mañana tendría lugar uh -huh. en esa iglesia de San Francisco de Zaramaga. ¿Cómo podemos trasladarle a las nuevas generaciones lo ocurrido hace ahora 47 años, para que no se vuelva a repetir? Bueno, pues yo creo que es fácil trasladárselo sin olvidarlo. Tan sencillo como eso. ¿no? Eh, en mi casa, por ejemplo, durante estos 47 años se ha visto una y otra vez, lo hemos hablado una y otra vez, lo que pasó aquel día, lo que sintieron, mis padres, mi familia y a mí me lo han inculcado. Así que obligación de Eva, pues inculcarlo también, transmitirlo a las nuevas generaciones y sobre todo, bueno, pues dando voz a esas víctimas, a quienes lo sufrieron en primera persona para que lo sepamos y tengamos el relato encima de la mesa como debe ser. ¿no? Y para eso va a ser una pieza fundamental ese memorial dedicado a las víctimas del 3 de marzo en la iglesia de San Francisco. ¿Usted comparte que el gobierno de España debe pedir perdón por lo ocurrido para formar parte de ese memorial? Eh, la, la verdad es que sí que es verdad que hay que hacer un memorial porque las víctimas así lo están demandando desde hace mucho tiempo muchos años en una lucha incansable desde aquí hay que reconocerles no solamente esa lucha y, y bueno pues esa intención de, de seguir peleando y de seguir manteniendo vivo el bueno pues la memoria no ese memorial debe ser el centro eh, donde se ponga y donde se, se lleve a cabo toda esa, toda esa memoria y desde luego bueno pues entendemos que sí que se ha puesto una partida para recuperarlo yo misma la semana pasada hace 15 días, La semana pasada estuve de visita allí y, y bueno, se ve claramente la necesidad que hay de arreglar eh, de una manera ya urgente esa iglesia para que sea un centro referencial de memoria, de memoria en este caso del 3 de marzo. Y bueno, pues yo no entraría en más polémicas más allá de, bueno, pongámonos las pilas, llevan mucho tiempo pidiéndolo y yo creo que no es necesario entrar en, en polémicas casi que ni sirven para nada, ¿no? Pero en cualquier caso, las víctimas no quieren compartir espacio en una fundación en la que esté el Gobierno de España. Y eso es importante para las víctimas. ¿Qué posición tiene usted como miembro de H Bildu sobre esta cuestión concreta? Bueno, yo lo que tengo claro es que las víctimas son quienes quienes tienen la palabra, quienes son las protagonistas de todo esto, y más allá de quién ponga cuánto, eh, lo importante es tenerles en cuenta, que sean ellas que decidan dónde y cómo quieren ser, más allá de quién ocupa los cargos. Yo creo que eso no es lo, la, realmente relevante. Lo importante es que se ponga en marcha, que se les dé voz, que se les dé bueno, pues visibilidad y que, bueno, pues que esto vaya adelante, porque yo creo que ya es hora y han pasado 47 años desde que pasó y no se puede retrasar ni un minuto más. ¿no? Mm. a entrar ya en campaña electoral en unos <risa> meses. ¿Cuándo vamos a saber quiénes le van a acompañar en la lista definitiva a su candidatura? ¿Quiénes van a ser los cabezas de lista por el resto de circunscripciones que usted no va a encabezar? Pues ayer mismo salía que quién va a ser mi segundo, <risa> por decirlo de alguna manera, en la lista de Gasteiz, que va a ser eh, Félix. Y bueno, pues la verdad... Félix es González. Félix González, sí, el que ha sido hasta ahora portavoz en el Ayuntamiento. Me va a acompañar a mí de, de segundo en mi propia lista. Y bueno, pues hoy mismo me ha llegado el el mensaje de que entramos en votación hoy, ¿no? así que los inscritos en H Bildu y los Vilquides van a tener los van a tener opción para votar estos pr próximos días de aquí hasta el sábado y el sábado seguramente se harán públicas ya las listas ¿sí? algunos nombres nos van a sorprender de quienes pueden estar en esa terna eh, en la lista y encabezando ¿no? las otras dos circunscripciones eh, la de tierras eh, esparsas y la de Ayala pues eh, bueno, la verdad es que nos va a sorprender porque se está configurando, de hecho se ha configurado un equipo eh, solvente, un equipo con mucha experiencia, un equipo con personas que realmente yo creo que cubren todos los perfiles que luego en el día a día son importantes en las juntas generales eh, y en un gobierno foral, por supuesto, y bueno, pues sí, tenemos los dos cabezas de lista ya... ...bueno, pues elegido, tanto en Ayaraldea como en Tierras esparsas eh, ...y bueno, pues si quieres te doy una premicia... <risa> eh, ...por aldea tenemos una persona, bueno, con un recorrido eh, importante... ...es Nacho Urquijo, eh, ocho años eh, alcalde de Laudio... ...a día de hoy una persona referente absolutamente en Ayaraldea... ...tanto en la parte política como también en la parte social... ...y bueno, pues él será el candidato por Ayaraldea... ...y luego en Tierras esparsas bueno, pues la otra persona que, que me va a acompañar... Eh, con la que he compartido los últimos cuatro años, es Javier Argote, eh, un, bueno, una persona también referencial en el tema de los consejos, defensor a ultranza de los consejos, que, que voy a decir yo que he estado con él cuatro años y lo he vivido en primera persona, y bueno, yo creo que son dos personas referentes en todo el territorio, con, mucha, bueno, pues con un recorrido profesional, vital y político también importante, y la verdad es que me siento absolutamente respaldada. No sé si en esa lista, de forma testimonial, va a estar Quique Fernández de Pinedo, o él va a abandonar, digamos aparte de las responsabilidades que ha tenido hasta uh -huh. ahora, digamos, esa vinculación política eh, en el día a día. Bueno, en el día a día supongo que, que Quique Fernández Pinedo pues no va a estar así al uso, pero desde luego en esa lista sí que, sí que aparecerá. Y bueno, pues la verdad es que Quique y yo estamos haciendo una especie de transición ya pues de dejar los papeles, ¿no? Eh, con la calidad humana que le, bueno, que le caracteriza a Quique, ¿no? Bueno, pues estamos tra transicionando hacia, hacia quedarme yo en estas primeras posiciones. La verdad es que me deja un listón muy alto y bueno, pues he compartido con él en la parte política un montón de cosas y vitalmente también, pues bueno, pues me... Deja, me deja mucha marca. ¿Cómo está siendo esa transición de, de poderes, digamos, ¿no? de, de temas que él ha trabajado en estos eh, cuatro años en EH en Bildu, en las Juntas Generales? ¿Cómo está siendo esa transferencia bueno, de conocimiento? Pues han sido cuatro años en los que hemos compartido un montón de horas y un montón de trabajos y un montón de objetivos. Además, yo creo que, además, que y yo entendemos la política de una manera bastante parecida y la transición se está haciendo de forma natural. Estamos contentos y, bueno, pues salir tampoco es fácil. Eso también hay que reconocerlo. Como te decía Lo está haciendo con una elegancia política, si se puede decir así, importante y la verdad es que yo estoy segura de que no se va a ir muy lejos, que va a estar ahí y, y si me pone el listón tan alto pues tendrá que estar disponible para que yo recurra sí. en cualquier caso. ¿no? Supo que a estas alturas ya están matizando algunos de los aspectos que van a subrayar en la campaña electoral. ¿En qué aspectos van a hacer... Incapié. por ejemplo, en las eólicas va a ser un tema importante dentro de la campaña electoral de H. Bildu. Bueno, Euskadería Bildu tiene un día a día que es el que marca nuestras iniciativas durante todos los años anteriores ha marcado y a día de hoy pues igual, ¿no? independientemente del momento en el que nos encontramos ahora. ¿no? Y tenemos dos cuestiones fundamentales encima de la mesa. Por un lado, hacer frente a las necesidades diarias de la gente ayer oíamos que subía el euribor y que ya andamos con problemas para llegar a final de mes eh, oíamos también que la subida de la luz no que tenemos que volver a empezar a pensar cuándo encendemos el horno y cuándo y cuándo no eh, veíamos también el recibo del gas bueno pues todo eso que realmente preocupa a la gente va a ser uno de los pilares fundamentales y por otro lado bueno pues eh, hay que afrontar los retos del territorio retos importantes y ahí sí pues aparte del desequilibrio territorial o despoblamiento como queramos llamarlo pues tenemos la transición energética también tenemos, tenemos como no, la, la edad de las personas cada vez es más alta y el reto de los cuidados y de, bueno, pues todo el tema ese de los cuidados y los servicios sociales van a ser un, un eje prioritario para Oscar en los próximos años. Mm -hmm. Sobre las eh, eólicas, que es un debate fundamental en el territorio, eh, hay un proyecto que hemos hablado más de una ocasión con usted eh, en Aramayo. No sé si ya conocen algo más de, esos, de ese proyecto, algunos detalles más, puesto que que HB2 gobierna en, en Aramayo, que es uno de los municipios, digamos, afectados por ese, por ese futuro parque. No sé si tienen ya algún detalle más de esto y qué posición van a defender en torno a ese proyecto. Bueno, pues en cuanto al proyecto de Aramayo no tenemos ninguna novedad. La verdad que no tenemos ninguna noticia ni ninguna novedad. Eh... Se llegó, se hizo una asamblea en Aramayo, un poco a expensas de que la empresa llegase y diese los datos, pero hasta ahí no tenemos más, se está llevando a cabo un proceso en, en Aramayo, bueno, pues de debatir, de dar una vuelta, a ver qué es lo que se pone encima de la mesa y, bueno, novedades ninguna, estamos eh, exactamente igual que antes y, bueno, pues eh, un poco en este proceso de transición energética, pues bueno, tenemos que ir dándole una vuelta a todos, vamos a intentar, eh, no solamente hablamos del Parque de Aramayo, sino todo lo que tenemos encima de la mesa, este caos, por llamarlo a una manera, energético que estamos sufriendo en todo el territorio, por parte de llegada de, bueno, de, de, de llegada de parques eólicos, de parques fotovoltaicos, en un eh, podríamos decir que un problema de llegada y un poco sin control y sin y sin un acuerdo, ¿no? Entonces lo que nosotros, si nosotras lo pedimos sí o sí es vamos a acordarlo, vamos a a, a probar el, el plan territorial sectorial, que es el que nos marcaría dónde sí y dónde no se puede poner. Y bueno, y entremos en esa descarbonización del territorio que es tan urgente, ¿no? Pero es urgente hacerla de manera compartida, controlada y desde luego protegiendo la tierra en la medida que podamos. ¿Qué sensaciones están teniendo en, en Aramayo entre la población respecto a este proyecto? Dentro de la información que, que se maneja, de la poca información que, que tenemos. pues mira, Porque es un tema importante también para la población, e insisto, ustedes gobiernan ahí, e entiendo que hay mucho juego también en estas elecciones. Eh, totalmente de acuerdo, pues eh, lo dices tú mismo, ¿no? al final no tienen eh, grande información, entonces pues esa, eso mismo les está creando pues dudas y están en ese debate, yo no estaba ya, pero sí que es verdad que están en ese debate en el que hay que debatir qué tenemos que producir, cómo lo vamos a producir, importante porque el proyecto de Aramayo si tiene una diferencia con el resto es que en principio el modelo podría ser de otra manera, hasta ahí. Eso garantiza que nosotros vamos a plantear sí o sí democratizar la producción de energía. ¿no? En Aramayo se sienten un poco ninguneados en la medida de que bueno, vamos a esperar y nosotros como Euskal de Bildu, vamos a esperar a lo que nos diga Aramayo, vamos a respetar sus tiempos y también vamos a respetar sus decisiones en cuanto al parque eólico. Ha claro. mencionado también eh, parques fotovoltaicos. Eh, ¿Se pueden sacrificar suelos agrícolas para instalar eh, placas fotovoltaicas? Es lo que va a ocurrir en Vitoria, en Arazo Barundia, con informes que señalan que eh, esos suelos ...tienen un alto valor agrícola. ¿Es asumible perder esos, esos terrenos? Eh, poner parques fotovoltaicos como el de Arrazo Barrundia... ...de 350 hectáreas, creo que tiene en, en terrenos... ...de alto valor estratégico, nos parece una irresponsabilidad. Teniendo, como tenemos, un montón de terreno eh, antropizado ya... ...que se puede usar, que se puede prever, por ejemplo... La balsa, ...la balsa de Norieste, ese agujero que hay en medio de la llanada... ...de 50 hectáreas, que de momento no se está haciendo nada... ...y estamos intentando cubrir más tierra, desde luego... Nosotras y nosotros no estamos absolutamente para nada de acuerdo y entendemos que esto sí hay que hacer caso a los informes de medio ambiente que dicen que eso no tiene sentido y vamos a darle una vuelta. A día de hoy tenemos a personas con un maletín, con dinero, ofreciendo dinero por quedarse con tierra, con tierra a día de hoy en producción agraria. Eh, esto no puede ser. Esto no puede ser, la gente está preocupada, eh, están, están intentando comprar tierras para crear parques fotovoltaicos sin haber tomado medidas o sin haber eh, valorado, por lo menos, poner también en otros sitios. ¿no? Entonces, bueno, pues hay que dar una vuelta, desde luego no se puede llegar y pasar por encima de todo, sino que hacer las cosas lo mejor que se pueda y, y bien vaya. Usted conoce además el, el sector de la agricultura perfectamente, sí. eh, no es asumible, por tanto, perder más terreno agrícola. Eh, perder más terreno agrícola, primero, te, además hay que buscar aquí un equilibrio, ¿no? Todo el rato se nos olvida, pero hay que buscar un equilibrio entre la producción de energía, que efectivamente habrá que hacer, y la producción de alimentos también, ¿no? Ayer mismo en el pleno de control eh, hablábamos, ¿no? Y se oía, y bueno, Euskard lo ha traído una y otra vez, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto necesitamos producir? ¿Qué? ¿Cuánto necesitamos para comer? Y a partir de ahí, ¿qué necesitamos de producir energía? Vamos a buscar un equilibrio, vamos a buscar las zonas más eh, proclives para producir energía antes de ocupar las otras, ¿no? Y desde luego lo que no puede ser es que toda la tierra agraria a día de hoy se plantee nacer en, ellos se llaman huertas fotovoltaicas, yo no puedo llamar huerta fotovoltaica, para mí son grandes polígonos eh, pues, fotovoltaicos, y desde luego están creando un problema, un problema con la especulación de la tierra, eso, eso nosotros no lo, vamos a, o sea, no lo vamos a permitir así como así. Siguiendo con el sector primario, ¿usted eh, confía en que ese observatorio que tiene Euskadi para ver qué está pasando entre lo que se produce, lo que produce un agricultor, una agricultura, alguien del sector primario, hasta que llega ¿no? a nuestros supermercados, ¿qué está pasando en el camino para que en ocasiones esté pagando ¿no? a los productores y a las productoras casi por debajo del coste de producción? ¿Confía sí. en ese observatorio y en las conclusiones que se puedan extraer? ¿Y las medidas? <risa> bueno, pues es, eh, no sé si la palabra es confiar no no me queda otra que confiar pero desde luego la ley de cadena alimentaria que es la que rige no cuánto se le paga y por lo menos que las personas que producen cobren por encima de lo que les cuesta producir pues eh, eso se tiene que cumplir sí o sí tengo que confiar en ello, pero desde luego luego vamos a hacer la compra y nos damos cuenta de que los precios ahí, a la ¿no? pues cuando consumes el consumidor final, pues se están disparando. ¿no? Entonces dices, ¿dónde se queda lo de medio? ¿no? Hace pocos días nosotras eh, planteábamos una medida que era poner, eh, bueno, pues, eh, poner un impuesto especial a las grandes cadenas de distribución alimentaria, porque sabemos que se están pasando por encima los beneficios y la gente que produce, realmente los que lo están pagando, son la gente que produce que no puede conseguir vivir de una manera digna y la gente que consume, que encima pues cada día le cuesta muchísimo más llenar el carro. Estamos ante una, ante una gran paradoja, ¿no? También quiero hablar dentro de este sector primario de Arabaco como Astiak, Viñedos de Álava. No sé si cuando sea diputada general va a seguir impulsando este... Um... Esta denominación de origen que, bueno, hay determinados viticultores de rioja Lavesa que quieren poner en marcha. No sé si, como diputada general, va a apoyar también su exposición, ¿no? digamos, ese recorrido luego comercial. Y si va a seguir trabajando para que haya productores dentro de la denominación de origen Rioja que vean dentro de esa denominación, bueno, pues una subdenominación, que también es otra de las reclamaciones que, que se han puesto encima de la mesa en estos años. Bueno, aquí hay dos cosas. Lo de subdenominación eh, es imposible. Porque el Consejo Regulador, de hecho, no deja para nada que se cree una subdenominación. Estamos a favor de la diferenciación. Y desde luego en esa diferenciación el Consejo Regulador nos ha demostrado una y otra vez que, pues, que debajo de su paraguas no se puede hacer nada. Pero ayer mismo leía, fíjate, que en los últimos 20 años han, han desaparecido 600, 600 eh, personas viticultoras y bueno, familias. no. Eh, nos preocupa muchísimo la situación. Más allá de Viñidos de Álava, que desde luego Escalería Bildu, claro que lo apoya, nos parece... Eh, súper valiente la actitud de esas bodegas pequeñas de decidir que salen de Rioja y que van a crear una nueva una nueva denominación para nosotros nos parece bueno pues valiente es una decisión absolutamente suya y hay que respetarla no solamente a nosotros sino todo el resto lo tenemos que respetar porque no es una decisión política e, y por otro lado vamos a respetar también a quien decida quedarse en Rioja como no no se puede hacer de otra manera además pero sin ponerles palos en las ruedas dejándoles decidir también lo mismo dejándoles decidir que hagan su propio camino que se están jugando usabas, ¿eh? Al final de mes son ellos y ellas quienes están pagándolo y desde luego Oscar Rehabildu sí o se iba a proteger y va a impulsar eh, a va eh, Hace pocas semanas nos reuníamos con, con bodegas de, de la zona y nos decían ¿no? que era una cuestión de vida o muerte y a mí me impresionó mucho porque dije, no puede ser Dice, sí, sí, sí, es una cuestión de vida o muerte tenemos que decidir hacia dónde queremos ir para ver si esto podemos dejarlo a nuestras siguientes generaciones y a nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces a mí me impresionó mucho hay que respetarles y desde luego Oscar Rehabildu lo ha dicho por activa y por pasiva, vamos a a defender a las personas viticultoras, a quienes trabajan también en las bodegas, ¿eh? porque no se nos olvide nunca que hay muchas personas trabajando en las bodegas grandes, y cómo no a las bodegas pequeñas y familiares que se están jugando el tipo y que al final hacen comarca. ¿no? Mm. Hablemos de, de pactos de todo tipo, porque H. Bildu va ganando influencia también en, en Madrid, con los pactos eh, a los que llega con el, el gobierno de, de Pedro Sánchez, pero si lo traemos a nivel más local, lo más cercano que podemos ver es lo que ocurre en Iruña de Oca, su municipio donde gobierna el Partido Socialista, lo hace en solitario sin el apoyo del PNV, que es la coalición ¿no? que está extendida en todo Euskadi. Y este año han apoyado los eh, presupuestos, o el Gobierno Municipal de Iruña de Oca ha sacado los presupuestos gracias al apoyo de EHVILU. ¿Esto lo tenemos que leer en clave municipal, en clave de Iruña de Oca, o es un mensaje también a los socialistas de posibles futuros pactos en la izquierda? Bueno, Euskal Herria Bildu tiene capacidad para llegar a acuerdos y lo hemos demostrado en, de muchas maneras y en muchos sitios. Además, lo que ha pasado en Iruñaduca es algo muy sencillo. Euskal Herria Bildu propone unos cuantos proyectos. El Partido Socialista, que es quien gobierna en Iruñaduca, pues los introducen los presupuestos y nosotros bueno, pues decimos eh, pues lo que ha pasado. ¿no? Eh, yo a eso lo puedo llamar llegar a un acuerdo, cómo no, eh, si nos compran o nos incluyen nuestros proyectos en su propio presupuesto, para mí es llegar a un acuerdo. Hemos demostrado en Madrid que somos capaces y de hecho estamos predispuestos a llegar a acuerdos eh, una y otra vez, en Afarroa también lo hemos visto, entonces no es algo concreto de un sitio, sino yo creo que Euskadi Rebildo ha demostrado durante estos últimos años eh, su capacidad de llegar a acuerdos y sus ganas además, porque hay cosas en las que hay que llegar a acuerdos por el bien de todos y todas las personas, no es cuestión de que Euskadi Rebildo saque algo de estos, que nos parece que tiene que ser así. Y creo que al resto también le tendría que parecer lo mismo. Y en ese debate siempre se habla de posibles acuerdos más allá de estas cosas puntuales entre Bildu y el Partido Socialista. Hace unas semanas nos decía la secretaria general del Partido Socialista en Alaba que todavía a H Bildu le queda mucho recorrido que hacer para que ...haya pactos de gran calado, hablamos de pactos de gobernabilidad con E.H. Bildu. ¿Qué le responde a Cristina González sobre eh, ese recorrido que les piden? Sí, pues te respondo lo mismo que acabo de responder en la pregunta anterior. E.H. Bildu tiene capacidad y, y de hecho tiene ganas de llegar a acuerdos... ...y siempre que sean acuerdos que pongan en el frente pues políticas progresistas, políticas de izquierdas... ...y políticas soberanistas, desde luego creo que Euskadi Bildu tiene una capacidad de un abanico muy amplio para poder llegar a acuerdos con diferentes. Lo hemos demostrado una y otra vez y lo seguiremos demostrando además entonces estoy entendiendo que es el Partido Socialista el que tiene que ver, ¿con quién pacta? Eh, yo creo que puede ir por ahí la cosa, nosotras y nosotros demostramos que queremos y que podemos llegar a acuerdos, eh, que estamos abiertas a, a esos acuerdos y lo hemos demostrado, yo creo que en Madrid se demuestra un día tras otro y en el resto también, así que nosotras vamos a seguir manteniendo la mano abierta para bueno pues para llegar a acuerdos, eso sí, siempre y cuando sean eh, bueno, pues proyectos e ideas, lo que te he dicho, progresistas, de izquierdas y soberanistas. Bueno, usted se ha reunido con quienes van a encabezar la lista. Estás en muchos municipios, en Diruña de Oca, en Cuartango, en Gaubea, en Ribera Goitia, Añana, Lantarón. Supongo que es hora de, de que le pidan, ¿no? De, de pedir eh, y recoger las necesidades de cada municipio y cada cuadrilla. ¿Qué servicios le están pidiendo sus compañeros eh, para el día de después, si ganan las elecciones y si se convierte en diputada general? Sí, eh, bueno, es la, la verdad, es que no es la primera vez que nos reunimos con las personas que, bueno, que están no solamente con las cabezas de lista, sino con por todas las cuadrillas. Hace dos o tres años eh, recorrimos también el territorio con el plan Araba y Berritu, también con el tema de Ustaraba, con el tema de la alimentación, con Abagune, con el tema de los consejos, y estas últimas semanas pues pues me está, bueno, pues nos estamos reuniendo con, con las personas cabezas de lista en diferentes sitios. ¿no? La semana pasada nos reuníamos en Añana y también en Río Jalavesa, y bueno, pues, eh, pues más que solicitud de lo que quieren, eh, yo creo que hicimos una reflexión compartida de lo que se necesita, ¿no? y en Añana, por ejemplo, se me ocurre, bueno, pues, por ejemplo, no hay una residencia pública para personas mayores no la hay, eh, hay una queja absolutamente grande con el tema del transporte, con el tema de las trabajadoras sociales, eh, el tren de cercanías, ¿no? ese que tanto reclaman para poder llegar a Gasteiz o para moverse entre ellos, ¿no? y luego pues otra cosa que salió que es muy curiosa es en el polígono industrial de Tuesta, pues que ellos planteaban, bueno pues que unido a la sal, a Salinas dañana pues plantear un centro de transformación agroalimentario con el tema de la sal. Bueno, ya ves, son cosas muy concretas en las que hemos analizado y desde luego que claro que las vamos a apuntar, no tanto para campaña, sino para ponerlas en marcha los próximos años. Eso en Añana, en Ayaraldea, ¿cómo se puede reactivar la comarca? Jo Ayaraldea, fíjate, en el año eh, 2018, que yo estaba en el Parlamento, fui yo la que hice la iniciativa de poner en marcha una bueno, pues una ponencia para, para ver y para mirar a ver cómo estaba la, bueno, pues la situación socioeconómica en Ayaraldea. ¿no? 2018, creo que estamos ya en el 2023, y ahora empiezan a llegar las inversiones y las conclusiones de aquella ponencia. ¿no? Desde luego se anda muy tarde, el gobierno del PNV en este caso anda muy tarde, y desde luego anda muy tarde y anda un poco como a remolque, ¿no? por un lado a iniciativas de buscar Reabildo y por otro lado también eh, anda a remolque también de la iniciativa popular y de la lucha popular ¿no? que se ha visto en aldea Yo en los últimos años he estado muchas veces en Nayaraldea, unas veces han sido por todo el cierre de empresas, por los ERTES que se han aplicado, por los recortes de plantilla e incluso, por pues sé, por ejemplo, por el matadero del audio. Bueno, ha habido un montón de cosas en ahí a la aldea y yo creo que el PNV, en este caso, y el Partido Socialista andan un poco a remolque de lo que están pidiendo. ¿Cómo se puede mejorar o reactivar esa zona? Bueno, eh, está claro, hay que pedir, poner medidas concretas y desde los Cadreables las hemos puesto una y otra vez, no. Planteábamos, eh, bueno, por ejemplo, la puesta en marcha de un centro que, que, que plantee una estrategia comarcal, ¿no? para reactivar socioeconómicamente la zona. Eh, también planteábamos inversiones para mejorar la eficiencia, pues, en diferentes empresas, no, en acerías, en fundiciones. Luego con el tema del, del turismo, no. Eh, hablamos siempre del turismo sostenible ahí a la aldea tiene mucha mucha mucho potencial con el tema del turismo y hay que reactivarlo como no eh, también con el tema del, del matadero del audio pues hablaban de un centro de transformación eh, agroalimentario eh, eh, pues por ponerlo en marcha y luego bueno pues con el tema de rehabilitaciones urbanas las viviendas hay que darles la vuelta y luego bueno pues con el tema de la movilidad estos mismos días nos pedían las personas mayores de allá la aldea que necesitan movilidad más o sea, más facilidades en movilidad por ejemplo para ir al hospital no algo tan tan sencillo Tío como eso, ¿no? Entonces, tenemos medidas, las hemos puesto encima de la mesa, ahora hay que acordarlas entre todos y todas y poner financiación. Y una última cuestión que le quiero preguntar sobre Goyaen y y esa empresa que eh, emite una contaminación que preocupa mucho en el en el municipio, en las localidades, eh, ¿qué puede hacer el Ayuntamiento de Legutio ya para solventar de alguna manera este, este problema? No sé si hay más instituciones implicadas. En el caso de Legutio... ¿qué más se puede hacer? Sí, lo primero decir que no es una empresa, son seis empresas de un grupo y lo segundo también, hicimos hace poco tiempo una visita a Gujáin y a Urúnaga yo desde aquí una solidaridad enorme con las personas que viven pero que también trabajan allá eh, y bueno, la verdad es que vivir allá es, eh, la verdad es, que es desesperante, las vimos de una manera desesperante, eh, nos parece que hay que dar la vuelta a esto y las eh, competencias en esto no es solamente del Ayuntamiento de, de Legutio que ya está poniendo medidas de hecho, ayer mismo hubo un pleno en el que ya se han aprobado las medidas para evitar que más empresas con, de, contaminantes como estas se instalen en este ayuntamiento, hay que encapsular la actividad de todas estas empresas porque no puede seguir estando como están las cosas y desde luego aquí tenemos responsabilidades en todas las administraciones. No se puede frenar ni un minuto más la toma de decisiones en cuanto a Urúnaga y Ojaim, porque vivir allá tiene que ser con una calidad de vida digna, a lo que día de hoy, de verdad te lo prometo, no está pasando. Eva López de Arroyave, candidata de Euskal Herria Bildu a diputada general de Alaba. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias lo mismo ahora.